Hola a todos y bienvenidos una vez más a Windows Phone Gamer Hoy traigo para mostrarles Doors Doors es un juego de ingenio donde tenés que encontrar la forma de abrir puertas para poder avanzar al próximo nivel El juego cuenta con un tutorial que se determina rápido, que sirve para que uno pueda aprender cómo se controla el juego, cómo abrir las puertas, pero aún así no nos van a dar todo servido en bandeja de plata y algunos niveles implican acciones insospechadas como sacudir tu celular o ponerlo de cabeza. El juego tiene 70 niveles, lo cual lo hace bastante largo y entretenido. Y además, el desarrollador periódicamente va agregando nuevos niveles, lo cual hace que esto sea una muy buena experiencia. Bueno, eso fue Doors para Windows Phone. Espero que les haya gustado, espero verlos en el próximo video. Por favor no se olviden de suscribirse y dejar un comentario. ¡Suerte para todos!